Entonces, Alicia, el, el tema, eh, antes, la pregunta, la gran pregunta es eh, si esta situación que tú describes eh, será eh, estructural, o sea, seguirá en el tiempo o eh, se resolverá y volveremos a la situación anterior. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis de Singular Bank? Bueno, nosotros pensamos que sí que hay una parte de esta subida de inflación que se ha vuelto estructural eh, y otra que será de su carácter transitorio. ¿no? Desde este punto de vista eh, sí que creemos que la energía tendrá a normalizarse a partir de la, del segundo trimestre del año que viene, digo los precios, ¿no? pero es verdad que todos esos cuellos de botellos que estamos viviendo en la industria de falta de materiales, de suministro, de transporte, de encarecimiento de los fletes, pues ahí el escenario se alarga más. No vemos un escenario de en que en los próximos meses pues se arreglen esos cuellos de, de, de botella, ¿no? Con lo cual sí que creemos que vamos a seguir viendo un repunte de la inflación en los próximos meses con diferencias entre los países eh, eh, de, tanto de la Eurozona como también en Estados Unidos, ¿no? Donde ahí están afectando otros factores que están relacionados también con el propio subidas salariales que se están produciendo, algo que todavía en Europa no estamos viviendo eh, de la misma manera, ¿no? Eh, pero iremos a un entorno de más inflación, lógicamente, este año, también el año que viene, pero sí que lo que vemos es que una vez que pase este shock ¿no? y que vayan a normalizarse las cosas, porque al final tampoco podemos olvidar que igual que ocurrió en la crisis de, del 73 y el 79, ¿no? ese impacto inflacionista de oferta por el encarecimiento del petróleo trajo consigo eh, innovaciones ¿no? y vamos a ver esas innovaciones en, en torno a… ...tanto las cadenas de valor, la logística, eh, procesos, ¿no? Y eso al final tiende a moderar el crecimiento de, de los precios... ...unido a esos factores que ya estaban ahí... ...que vale. están haciendo que la inflación fuera a la baja. Luego sí que es un escenario de corto-medio plazo... ...con repuntes de la inflación. Una parte, eh, pues, se harán estructurales... ...porque también veníamos de pasar un periodo de en torno a 10 años... ...que si uno ve, el recuerda, ¿no? El día a día de estos 10 años en la cesta de la compra... En el caso de España, pues los precios estaban muy anclados. Hemos vivido pocas oscilaciones en nuestro coste de, de la vida y ahora realmente es un periodo en el que empiezan a trasladarse porque al final se está concentrando, como tú indicabas, en energía, materias primas y eso va directamente ¿no? a lo más sensible de claro. de, la vista de la compra ¿no? y erosiona, si cabe como tú señalabas, de forma más abrupta, ¿no?, eh, la renta disponible. Aquí eh, la clave va a ser si se producen o no lo que llamamos los economistas, eh, inflación de segunda vuelta, y eso sí que sería preocupante, y si quieres lo, lo comentamos. Sí, absolutamente sí, absolutamente sí.